Continuamos y entonces luego Amado eh, puedes entrar. Hay que decir. Eh, los casos que han pasado acá muy lamentable eh, con periodistas de que gozan de una gran credibilidad de nuestro país, personas que han mantenido siempre una posición de frente y que han eh, toda su vida trabajado defendiendo los intereses de la nación. Recordar lo que pasó en CDN con, esta, con Altagracia Salazar, eh, lo que pasó con Nieves Martes, y ciertamente ellos fueron quienes decidieron... ¿Con quién? ¿Con Nieves Martes? Eh, no, no, eh, no. Eh, ¿Cómo con... es? Ricardo Nieves. Ricardo Nieves, ya. <risa> sí. Que cruce. Sí, sí. Ricardo Nieves. Se llama dislesia. Sí. sí. Caballezca. Eh, sí. <risa> no voy a decir lo que pensé. A propósito, Penquesca. saludo Penquesca. para Nieves Martes. Sí, esa <risa> fue <risa> la que pensé. <risa> Entonces... Eh, saludos para mí. Saludos y sí. para su padre, claro. eh, que estuvo compartiendo Felix con nosotros. Marte. O sea, El sí, ciertamente, sí, sí, ciertamente ellos fueron quienes decidieron salir de ese programa. Eh, interesantísimo que hacía importantes aportes desde la tribuna que realizaban cuando se les impone eh, sabemos a, a este señor, eh, una de las llamadas bocinas, quieran o no, nosotros acá, así es que le conocemos a esos periodistas reconocidos por asumir todo el tiempo una defensa a favor del gobierno y lo que asume la defensa la, no, no, la, la contra ¿tiene que del más positivo porque, no, porque es de, en bocinas del Son pueblo, bocinas. eso es lo que se supone yeah. que debemos de hacer los comunicadores si y los periodistas era, no, no, claro, malo, no, porque no. yo te voy a decir una cosa, ¿tú ¿Sabes por qué yo no te compro lo que tú dijiste al principio? Porque si así fuera, el doctor Fadul tuviera muerto. Claro. O tuviera preso. preso. Desde Porque desde ese, desde el sí dice, marino. ese sí es un irresponsable, grabado. De es? De amado sacaron José sacaron Rosa, ¿de, de, des, de, espérate, de no, espérate, dónde hace espérate no, espérate, no, espérate. Ese se cree que tiene licencia de corso para decir lo que sea, sí, cualquier cosa que se le ocurra. Eso no es. Ni es televisión, ni es comunicación. Ese es el que Aquí dice, hay libertad de expresión. Es el que dice Porque yo te, voy, Ese sí. mismo. Sí, Porque sí. yo te voy a decir un una mismo. cosa. No hay un solo periodista, ni un solo comunicador de este país que sepa que los grandes emporios de la comunicación están en manos de empresas, de comercios, y esa gente no van a permitir que nada afecte a su negocio. Ajá. Solo empresas como esta regionales como el caso de Telenor donde ni Julio ni Eugenio ni nadie viene y te dice mira tú no puedes hablar de esto no puedes hablar de aquello pero qué quiere decir Solo eso que eso. tú estás diciendo que ceden a presiones o a cosas que le dañen sus intereses pero los periodistas lo saben no, y los lo claros claro, claro. es lo lo entonces, entonces ellos asumen posiciones y cuando afectan el negocio de sus patronos entonces tienen problemas pero que no, habla... no me diga a mí que es una cuestión sí. porque yo no voy a decir una cosa tampoco dicen nada bueno del gobierno todo sí, sí. lo que dicen es malo del gobierno y no a es ver. verdad que el gobierno dominicano este y lo que hemos tenido ha sido siempre ha, o han hecho siempre cosas malas e irregulares aquí se ha construido un país y lo ha construido Balaguer Trujillo y el PLD vamos ya entonces luego termino mi punto vamos a ver buenos días Sí, buen día. Adelante dama. Sí, buen día, sí, buen día. Buen día, buen día. Solo digo que está bueno para los que están en el poder, ¿no? ¿Va, ¿verdad que sí? Vamos a darle oportunidad al otro, ¿verdad? También claro. estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Eh. El PNB se va, ¿verdad que sí? El cambio va y el suelo de este eh, bar. Bueno, es vez, es, es bueno darle vez. oportunidad a otro. Ya yo estoy de acuerdo con usted, dama. Pero recuérdese de 2004. 2000, pero 2000, 2000, no, no, 2000, no, no, 2004, no, compare, no compare. 2005, no hay que si no. El oiga puedo el, cuco oiga, eh, el, cuco, eh, el cuco. oiga el eh, cuco. Oiga el cuco. Oiga el cuco. Oiga el cuco. Comparando el año 2004. Pero Dios mío. La estabilidad. Yo no, podría decir. Recuérdese. Recuérdese, ah, no a Quirino, recuérdese a Quirino Recuérdese a Quirinito Pero Julio no se calla no. Pero Julio no deja hablar óyeme, Pero óyeme, mira, oye, tú eres el culto. que ha traído la moda ¿Qué? aquí ¿No Mira, hablar? entonces hablar Que ya Fulvio y Yerjan Se han tomado todo Figueroa. para él. El... Vamos <risa> a darle mira, espacio a la dama mira, Hablar de, de este señor Como decía, de Ricardo Nieves Hablar de Altagracia Salazar Hablar de Edith Febles En el caso de del doctor es este, Fadul, Fadul. Fadul, él no está en los medios de comunicación, ah, no. ciertamente en eh, de los medios de comunicación eh, tradicionales. A través de el, las el redes tributo, digitales se puede hacer, eh, hay mucha más libertad, pero ciertamente es un irrespetuoso y pues no tal, creo que comparar ¿sí? a Fadul con figuras como las que he mencionado, o sea, no es posible. Y lo que ha sucedido en el caso de Marino Zapete, el sí, ciertamente, eh, ciertamente eso, no ha sido el presidente Medina, pero qué es lo que ha pasado con la cancelación del contrato que tenía en esa empresa, no fue porque el dueño de Teleradio América dijo no Marino, a mí no me gusta que tú digas eso no fue porque tuvo que ceder a presiones que él mismo lo dijo, el dueño de la Teleradio de, de tele América ¿Presiones? ¿Pero no, ¿a qué tipo de presión? Hay ninguna presión ¿A ¿A que, él, ¿pero es ¿pero lo qué que hizo porque no afectó ¿A su negocio. A que debía de salir el programa del aire por las denuncias por con pruebas que estaba haciendo, Pero, que ajá. también las hizo Alicia ¿Y Ortega, qué, y, y ¿qué? Que... tenemos una procuraduría que no ha dicho esta boca a... es mía. El, yo le voy a hacer una pregunta Uh -huh. Dámelos qué responsabilidad Zapeto, está se caía sobre él por esa declaración. <ríe> él pudo haber no, haber no dejado Marino ahí, pero porque fue? ya incluso el Tribunal Constitucional. Eh, mediante sentencia estableció que lo que tú digas en este programa no es responsabilidad de la empresa que, la, la, no es la, la, que venga el procurador, de la, venga el la procurador de la república que ven el procurador de la república le manda el procurador a decirte no, a ti que, que saque un programa del aire a ver si no lo va a sacar civil en ese caso sí, cuando tú lo haces por ejemplo o cuando la persona no tiene conocimiento de lo que Wanner, tú vas a decir Wanner, cuando, cuando hay el, si hay lo sacado, el poder hay cuando hay en un presupuesto 13 mil millones de pesos Eso no tiene defensa para publicidad... Alguna. Ah. Eso no tiene como tú defenderlo. Eso es agobiante. ¿no? Incluido, eso hablamos... es para engañar al pueblo. Es que, es que el dueño no de Telegradio América no te va a decir, no, porque hay un código civil, le va a decir al procurador, o esos miles de millones que se mueven a nivel nacional ah. con lo que tiene en lo que tiene que ver con la publicidad gubernamental, que de eso es que viven ciertamente. Bien, bien. Ahora, eso no quita pero que esté empresas. bien.